Ciencia ciudadana. ¿Qué es ciencia ciudadana? Es una manera de generar conocimiento con la participación de la gente, el cual busca responder a situaciones particulares en lo social o lo ambiental. El grupo de ecosistemas acuáticos del Instituto sinche en los últimos años hemos participado de manera activa junto con fundaciones, universidades, organizaciones sociales y otras instituciones de investigación en la Amazonía en apoyar, entender y comprender el estado de nuestros recursos naturales, particularmente los hidrobiológicos. Esta iniciativa se apoya en la generación de nuevos instrumentos tecnológicos como los aplicativos. Actualmente contamos con uno de ellos, el cual se llama Ictio. Es un aplicativo de fácil acceso gratuito, el cual puede ser descargado en cualquier tipo de celular inteligente. Esa es una forma de generar información de ciencia ciudadana. De igual forma, también rescatamos la manera tradicional de hacerlo, a través de un lápiz y un papel. Esto aún se conserva y es tradición en el monitoreo de los recursos en varias regiones de nuestra Amazonia. El Instituto Sinchi, de igual forma, cuenta con elementos e instrumentos disponibles de manera gratuita en nuestro portal, como puede ser el Ciatac. También encontrarán centros de colecciones como el COA o la colección ictológica amazónica. Quien quiera conocer más sobre Ciencia Ciudadana, los invito a que visiten nuestra página www.cienciaciudadana.org o nuestro instituto en www.cinchi.org.co. Eh, en, este, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la experiencia obtenida en el acompañamiento a la iniciativa Ciencia Ciudadana para la Amazonía. Eh, Creo que es, es, es muy importante, primero, contextualizar qué es ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana, pues, es la interacción entre científicos y la comunidad en general en la búsqueda de responder preguntas particulares, sea en lo social o sea en lo ambiental. Esta, este nuevo escenario científico está aprovechado recientemente por el uso de las tecnologías eh, los aplicativos y los teléfonos inteligentes. Entonces, esto ha tomado mucha fuerza eh, en los últimos años, con el, junto con el avance tecnológico, en, en generar conocimiento a este nivel. Hacer ciencia ciudadana con, con, con la gente tiene unas ventajas y unas desventajas. Eh, dentro de lo que es ventajoso hacer ciencias porque resulta ser mucho más económico eh, tenemos una prolongación de registros de información, cosa que con lo estrictamente científico eh, es un poco más costoso hacerlo. Hay, hay investigaciones que son muy muy caras y los tiempos y recursos se están delimitados por por un tiempo y eso pues lo que no sucede con con ciencia ciudadana. Las desventajas pues va a haber eh, problemas de, de calidad de información en algunas, en algunas oportunidades e implicaría un análisis muy profundo en esos, en esos datos a nivel científico para, tener su, para darle su validación. La ciencia ciudadana pues no tiene restricciones, ni de raza, ni de edades. Obviamente que los jóvenes quienes están más familiarizados con la tecnología van a tener mucho más ventaja de ellos que, que, que los mayorcitos, ¿verdad? Entonces, esto está abierto para, para todo mundo y en todo tipo de escenarios y información que quieran, que quieran abordar. Eh, Están invitados a que conozcan esa, esa, esa iniciativa y, y en lo que más les interesa a ustedes, pues profundizar y ser científicos también. Ciencia Ciudadana eh, cuenta con diferentes grupos ya organizados en distintos lugares del mundo. Eh, Incluso aquí le estoy presentando algunos ejemplos de organizaciones ya constituidas en, en Estados Unidos, otras en, en, en Australia, por ejemplo. Eh, y así, en, en distintos lugares del, del planeta también lo hay. Europa, eh, en Asia y en Sudamérica, pues, aunque se han hecho progresos, no, no se encuentran en un nivel tan sofisticado ni tan... Organizado como lo son estas organizaciones que les, les estoy mencionando. Sin embargo, eh, la WCS, junto con otras organizaciones colaboradoras, eh, impulsaron este desarrollo de, de organización e iniciativa de, de apoyo científico con la ciudadanía en un proyecto que se denominó Ciencia Ciudadana para la Amazonia. Esta iniciativa parte principalmente en, en localizarse sobre la cuenca eh, y los países que conforman esa cuenca. Eh, el objeto de estudio se centra sobre el recurso agua y los peces. Para lo referente a peces, se especifica mucho sobre las pesquerías. Por eso, el Sinchi participamos allí en el Grupo de Ecosistemas Acuáticos, eh, peces, peces y Pesquería. Esta, esta red, este grupo, eh, lo conforma distintas, univers distintas organizaciones, entre universidades como la de Quito, la Universidad de Florida, hasta institutos de investigación, como el IA, el IRD de Francia, nosotros. Eh, el fundamento o el apoyo principal de, de, de esta iniciativa está en el uso de aplicativos. Eh, se dio la construcción de un aplicativo cuyo nombre es Ictio, y para ello se contó con el apoyo del de Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Eh, quienes no saben, pues Cornell es el quien construyó eh, ese aplicativo IBIR ampliamente conocido, el cual ha tomado mucha fuerza en múltiples años en todos quienes trabajan con aves. Como miembro y... Y grupo colaborador en esta iniciativa, sabiendas que no existe información sobre los temas organizativos de ciencia ciudadana, la participación del CINCHI estuvo centrada inicialmente en eso. Cuáles deben ser los términos, cuáles son los acuerdos, cuáles son los roles, y todo lo referente a una estructura organizativa y modelo de gobernanza para lo que es ciencia ciudadana. Eso en gran parte estuvo el esfuerzo de la participación del instituto, en la elaboración, perfilación y elaboración de, de documentos de soporte, como los que logran ver ustedes allí eh, en pantalla. Referente a, a, lo, a lo componente técnico del, del aplicativo, nosotros asistimos eh, en los diferentes espacios, en distintos lugares, incluso mismo. Edwin Nagurelo asistió inicialmente a, a este proyecto y... Eh, en la parte media y final, asisto yo, dando todos nuestros conceptos técnicos y científicos para lo correcto debería ser una, el uso de un aplicativo de estos en, en un celular y la interacción que puede tener con ellos. Entonces, eh, nuestro aporte estuvo, en cierta medida, en, en lo técnico, más que en lo, en lo tecnológico que, como les mencionaba, lo hacía la universidad y el laboratorio de Cornell. Una vez que se da todos esos instrumentos de... De conceptos técnicos para la elaboración el aplicativo empieza a hacer sus primeras pruebas en 2018 y finaliza en 2019 las, las algunas versiones y aquí ya tenemos algunos resultados ya expuestos a, al público el cual puede ser de fácil acceso a quien, a quien disponga aquí en la parte de abajo de la diapositiva les menciono la fuente wikio.org aquí pueden encontrar este resultados y más información que necesitan y lo que observamos aquí es la cuenca la cuenca amazónica dibujada con de diferentes recuadros y números que son que son cuencas y en ellas unas coloraciones distintas esas coloraciones distintas es la sumatoria de los datos de las listas que se llaman ahí en el aplicativo listas que uno sube de los reportes de los de los ejemplares que yo observo en campo, o lo que yo puedo registrar dentro de la plataforma. Estas son las dos formas de ingreso de datos a este, a este instrumento. Entonces, aquí la coloración vemos cómo ha sido la toma de información en distintos lugares y la nuestra que está acá, estuvimos muy, muy atentos a, a apoyar la iniciativa, generamos información, tanto de listados como de el uso en el aplicativo, que no nos encontramos. Pero entonces, eh, por países y cuencas si ustedes eh, se logran eh, ubicar espacialmente esto en el anterior fue en el total aquí es todo lo que hacemos en el aplicativo en el uso del, del, del celular los listados aquí ya los colores comienzan a cambiar quiere decir que en estos lugares hay más eh, usuarios utilizando el celular la toma de información entonces vemos que los listados varían de unos a 400 y el listado total que se ha obtenido de la lista hasta marzo del 2020 han sido 3.325 listas allí subidas en, en, en el aplicativo. Eh, aquí ya es otra, otra forma de presentar resultados, eh, particularmente identificando las listas donde son mencionadas algunas especies. Eh, se me olvidó mencionarles que ese aplicativo cuenta con un listado de especies que en su mayoría o todas son migratorias gran migratorias, por eso la escala de, de este mapa es a este nivel porque son, son especies que se desplazan a unas grandes distancias 1000 a 4000 kilómetros como lo puede ser el, el, el dorado que es la gráfica e ilustración que les pongo acá estos son los resultados de los listados en la cual aparece el dorado, el platistoma roceauxi. Entonces vemos que aquí en la cuenca media del Amazonas es donde más registros se tienen sobre, sobre esa especie y en las cabeceras de los ríos, donde obviamente ellos tienen que hacer presencia de los animales adultos en las épocas de reproducción. Eso es lo que demuestra la intensidad en estas en coloraciones para el para el aplicativo, los invito a que utilicen el aplicativo y lo conozcan más. El aplicativo tiene un componente donde hacemos referencia al número de individuos y en otra opción allí al número en cuanto al peso de los individuos. Entonces esos son datos que son, son registrados allí. No obliga a que tenga que tener una ficha completa sobre la especie en, en, en estos parámetros. Por eso vemos eh, del lado izquierdo que la especie superior, que es un brico, conocido por nosotros como los sábalos, tiene mayor eh, cantidad de datos puestos allí que en peso, que es semiproquilodos, el Yaraquí. Entonces, una cosa es, es no, no correspondiente una con la otra porque son, es el usuario quien decide qué dato dispone para cargar allí en la plataforma. Aquí eh, es una ilustración de puntos tomados de Fish, eh, Amazon Fish. Amazon Fish es una iniciativa Científica donde se está retomando toda la fuente de información sobre los peces en la Amazonia y esos son puntos donde eh, los datos de esta base tiene identificado toma de muestras. Aquí ploteo y ven unos puntos amarillos que es ictio, quiere decir que la escala y la magnitud del uso del aplicativo para reportar algunas especies tiene la misma, la misma significancia. Entonces encontramos cómo se sobrepone la, los ciudadanos con los científicos en escala, en la escala espacial. Eh, un resultado interesante del de obtenido del aplicativo y sus registros espaciales es sobre un bagre por ejemplo en este bagre que es eh, bracletisoma bayanti, conocido comúnmente como pujón eh, blanco pobre, eh, pirabutón. entonces aquí en amarillito son reportes de esta especie incluso en lugares donde no estaba reportado por Amazon Fish. Y es decir, que está haciendo unos aportes a la ciencia significativa, el, el uso de este aplicativo en la escala científica. Eh, ha tenido una gran aceptación ese aplicativo en los diferentes escenarios usados en los jóvenes. Les contaba que los jóvenes son muy eh, fascinados con esos tema de las tecnologías y ellos se han visto muy interesados en eso, más que los viejos, y a algunas personas mayores en, en, en el uso de esta de herramienta. Eh, como reflexión final, tenemos que eh, el uso de, de, de estas tecnologías tiene una limitación importante para la Amazonia colombiana. Eh, no toda la Amazonia está interconectada eh, al Internet. Hay algunos puntos y eso, si el clima lo, lo ayuda, podemos tener navegación y el aplicativo se encuentra, tiene, tiene esa, esa limitante en cuanto a los datos. Y si no se resta lo de los datos, pues está también el tema de la conectividad a energía eléctrica. La energía eléctrica también es un limitante en el uso de este, de este aplicativo. Aún así, en, en vista de esa gran dificultad de internet y poder recargar los celulares, y no recurrir a subirnos a, la, a los árboles a, a tomar datos o pegarnos en alguna planta a poder recargar, el aplicativo tiene la posibilidad que puedo eh, funcionar sin datos, puedo registrar esos datos, almacenarlos en el equipo y una vez que tengo un lugar de acceso de carga, o también tiene la posibilidad de cargar esa información en una, en una matriz eh, de la misma aplicativo de la página de itio.org. Entonces, está esa opción también allí para, para hacer... Compartir la información eh, pesquera de estas especies migratorias. Ya, ya con esto finalizo. Los invito a que eh, sigan conociendo más de Ciencia Ciudadana y los temas de interés que son para ustedes. Y para mayor información, eh, visítenos también en ictio.org o la página de Ciencia Ciudadana para la Amazonia.org.